Hi, how are we Nice to be here. Nice to Nice be here. Uh um, no. I, I, I don't remember your guys. But I'll, I'll no try. I'll try. Please, My name is Freddie. please? So yes. Really long flight. <laughs> Obrigado. Obrigado. Uh -huh. En breves minutos, el campeón mundial de natación David, David Popovich estará. Bueno, ya arribó realmente a tierras peruanas. Estamos esperando que salga de migraciones y este es recibido por la delegación oficial del proyecto especial legado. Él se luego conducirá a hospedará en el Sheraton Hotel de Lima y se preparará para el campeonato mundial de natación junior que se llevará a cabo en el centro el centro de alto rendimiento en la sede legado ¿Algo? Hay que entender que David Copovici ha roto un par de récords mundiales no hace más de dos semanas. Él tiene 17 años y es de nacionalidad rumana. Él viene acompañado por una delegación, principalmente por su coach, Adrián Radulescu, que ya está con nosotros. En breves breve momento saldrá el campeón mundial junior de natación. Lo vas a entrevistar aquí, ¿cierto? ¿sí? Porque te voy a para Sí, sí, sí. Claro. Campeón mundial juvenil, David Popovici, partió 12 y 35 uh, desde la ciudad de Ámsterdam. Acaba de aterrizar hace unos uh, 15 a 20 minutos. Está pasando por uh, eh, migraciones y en, en breves momentos para su aparición. En nuestra transmisión haremos una pequeña entrevista y él eh, se dirigirá luego al Hotel Sheraton de Lima, donde pernoctará y permanecerá ahí. Recuerden que él va a participar en el Mundial de Natación Junior, que se llevará a cabo en el Centro Alto Rendimiento en la sede Legado Vidente. O que Vamos ¿Te gusta? ¿Te no <tose> lo de <tose> a De <tose> Não. todavía todavía No sé qué E atendeu. e O e artista pero <tose> es En breves momentos estará haciendo su ingreso el campeón mundial en natación, el rumano David Popovich, de 17 años, que viene a competir en el Mundial Junior de Natación Lima 2022. Ahí está, justamente. Él es David. our thank you thank you, thank you. I es al Scarf alpaca Yeah. ¿Aplaudimos, aplaudimos? <inaudible> One A uh, coach coaches, and uh, other, uh, uh, este es el micrófono. ¿Sí? Yeah, ¿O no? no más, no más, no no no no no sí, <laughs> okay. hey. hey. sí, yes. Bien, en este momento el campeón mundial está acompañado del coach y el equipo de Rumania que competirá del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Campeonato Mundial Junior de Natación. ¿Tú él con Very good. Thank you.